Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy no va a ser un gameplay de Minecraft Es va a ser como un tipo de invitación Para que se puedan unir a la serie Tierra Psicópata. Aún sigue en procedimiento y todo eso de planeación Pero aún así, para que se vayan uniendo lo antes posible Aquí les van los requisitos y las reglas Lo que se le llame, aunque literalmente el... La serie no va a tener tantas reglas tan estrictas, pero sí algunas. Lo primero que todo es no esté en una calidad media de audio, ya que no queremos un youtuber que tenga una calidad muy baja de audio y que se escuche todo en ruido de fondo como ahora mismo. Que lo estoy grabando junto a mi hermano porque no me deja hacer nada. A ver segundo que todo la verdad los suscriptores me valen mucho ya que es una serie abierta es decir que todos pueden entrar solamente que no se pasen con crear el canal nada más cuando empiece la serie tampoco se pasen así y bueno creo que esos son todos los requisitos y por supuesto tener al menos 12 años o mira de que una de las reglas De las cuantas reglas que he puesto Yo ya que yo soy el moderador De esta serie y de todo Que está planeando absolutamente todo A ver Lo primero que todo es grabar Aunque sea una vez a la semana Ya que si Pueden poner cualquier excusa y eso Pero si ya son muy poco inactivos Se les cambiará y Se buscará otro youtuber que ocupe a su lugar Es decir que no va a ser una serie tan inactiva y que siempre va a haber una actividad al menos de parte de un canal. No se puede matar hasta 5 o 10 episodios después. Es decir, si sí hay alguna regla de tregua y eso, pero... Si quieres matar al inicio simplemente no puedes porque no va a estar activado el fuego amigo en esos días. Tercera regla, se puede robar solo lo necesario... Tampoco te pases de verga robándole todos los diamantes y hierro y los minerales preciados de tu equipo o de lo que sea, de, sí, literalmente. Les puedes robar un poco de hierro, de oro y de material, pero tampoco te pases y les robes un bloque de diamante o de diamante, literalmente. Cuarto. Después de los dos episodios puedes traicionar todo lo que tú quieras, puedes matar a tu equipo y simplemente volverte como un lunático como yo un psicópata que está intentando matar a cada uno de nosotros y dejar sin vida en la serie. Se pueden poner trampas, pero tampoco se vale quemar casas y explotar una casa de TNT, se vale una tenete en la puerta o un tipo de trampa que lo dejen encerrado. Pero eso sí, no vale tampoco pasarse demasiado con el tema, ¿no? Si mueres por un jugador, se te expulsa de la serie, literalmente. Si un jugador te mata después de sus seis días, te puede secuestrar y todo. Si te mata, te pu puedes, te pu le puedes preguntar si te secuestra o te hace lo que tú quieras. Pero si te mató, te sales de la serie y se te hace una tumba. O a menos de que te revivan. Para revivir a alguien, es necesario hacer una cruz con... Un bloque de diamante, uno de esmeralda, dos de oro y dos de hierro. Con eso ya se puede revivir y por supuesto con lo que más le gustaba a la persona que del Minecraft. Para poder revivirlo y poner un cartel con su nombre. Si mueres por causas del Minecraft no puedes simplemente spawneas. Es decir simplemente si no mueres por un jugador spawnas. Se puede hacer equipo máximo de 5 personas, puedes estar con equipo o puedes estar individual. La verdad no sé, pero yo los, si quieren estar en equipo yo los voy a clasificar random. Voy a ver sus habilidades y todo lo posible para que sea lo más equilibrado posible. No creativo ni trucos, eso no vale, es una serie survival. Es decir que no puedes recuperar nada de lo que perdiste y estarás en cierta desventaja. Y creo que son todas las reglas, literalmente son unas cuantas, no son tantas que digamos Pero bueno, la serie va a ser de Minecraft Bedro en la versión más reciente, la 1.16201 Creo que es la más reciente Y si se quieren unir por favor, únanse al Discord o contesten al comentario fijado abajo Con eso simplemente los voy a clasificar para que ustedes puedan unirse a la serie la serie es un concepto muy simple y psicópata como lo dice en su nombre Que en realidad yo lo puse así porque literalmente va a ser un caos en todos lados Va a haber muerte, sangre, con lo que queremos todos Pero bueno, la serie se define en un concepto Si no matas, te mueres, literalmente Si no haces equipo, te mueres Si juegas individual o te escondes, te mueres Literalmente todo ya que como la mayoría tiene procesos de identificación, pues te mueres. <risa> y bueno, creo que eso es todo por hoy. Simplemente quería decir eso y compartirlo con ustedes para que puedan unirse a la serie de diferentes medios. Y bueno, sería todo. Entonces diré mi frase típica y ¡Adiós!